Por su cara, por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios. Por su cara, por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios. Yo sé que ella no puede negar que baila imaginándome. Y mueve su cadera como si estuviera llamando los sí. ojitos para entrar en mi mundo, Uy, Uy, una, ella no puede negar que va imaginándome. I want a pretty pretty young, yeah. que hago el poco en el pan, su movimiento me queda en retal. mujer de dios, mujer de dios, ahorita le invito a my Clan para ver qué tal, pa' ver si le mete al danza la cebolla. Exploto su maldad hey, hey. Gusto usted sonido de mi staking ragamana sí. Yo te vi, yo te vi Entrénate tu cabello cuando pasé tras de ti Te sentía como lo vi mi, lo vi mi No pudiste ocultar la gana de bailar mamacita linda Yo te vi, yo te vi Entrénate tu cabello cuando pase tras de Y la manera en que muerde sus labios Por su cara, por sus manos, por su sonrisa Y la manera en que muerde sus labios Yo sé que... A mí tú me gusta tanto Y en la forma en que me miras yo sé que te encanto Y más cuando me acerco y al oído te canto Sé, dime la verdad, dime la verdad Oye. A mí tú me gusta tanto Y en la forma en que me miras yo sé que te encanta. Puede negar que baila imaginándome Y yeah. mueve su cadera como si estuviera llamándome yeah. Y cierra los ojitos para entrar en mi mundo